Hola, hola, hola Hola, hola hermano ¿Cómo te llamas? Jackie Chan ¿Y cuántos añitos tienes? 14 Oye, hermano Las preguntas que te voy a hacer eh, Van a ayudar a algunas personas La primera es ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida Haber nacido ¿Haber nacido? Claro Haber nacido y ver esta belleza ¿Y, de, y otro momento del que ya te acuerdas ya un poco más grande. Más grande. De uso de razón. Sí. De conocer a Dios. Qué bendición. ¿Cuándo fue eso? Exactamente hace nueve años atrás. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fluyó? Hubo un cambio de... de, de, de, de de casa, ¿no? yo viví aquí en el, en el centro del pueblo y me cambié a la nueva montañita entonces allá... Cuatro allá, entonces allá... Allá encontré uh, unas personas que me... que le a mi esposa de Dios, ¿no? entonces... nos invitaron a una iglesia y ese día, el mismo día fuimos y hasta el día de hoy con la iglesia. ¿Te gustó ese gustó, día que fuiste? La, o sea, ¿Qué fue lo que te gustó ese día cuando tú fuiste? Eh, porque te hablan de, te, te hablan del perdón y te hablan del amor, ¿no? Es como aquí mi amigo entrevistador me habla del amor infinito, prácticamente el amor no tiene fin, el amor tiene un rumbo, y todo ese rumbo de amor es paz y reconciliación. Oye tengas José chance, tengas chance ahí Sí así, hacer lo mejor Sí Oye hermano eh, La siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿Cuál es la persona Que más ha influenciado tu vida? Y de qué manera ¿De qué manera? Eh, mi hijo ¿Tu hijo? Sí Mi hijo Porque cuando mi hijo tenía año y medio Mi hijo... Me dio un, un. O sea, él, él automáticamente me dio un mensaje. Yo me puse a pelear delante de él y le dijo a mi esposa que, que él ya hablaba un poco y, y dijo, dijo en estas palabras claramente que cuando él sea grande iba a ser igual que yo, a pelear. Entonces, ese mensaje automáticamente no fue positivo para mí porque automáticamente le estaba enseñando yo violencia. Y dije, no más. Alcohol, hasta el día de hoy no más alcohol y no más pelea. Qué bendición, no hermano. A, mi hijo tiene 14 años y no tiene ese mal ejemplo de que yo llegué borracho a mi casa y que me esté peleando con la gente borracho o Es un buen ejemplo para mí. Esa es, hermano. Hermano, la siguiente pregunta que te quiero hacer es: ahora en este momento de tu vida, ¿cuál es tu mayor miedo? no, pero un temor sí por lo que yo practico la, la Biblia, me gusta leer la Biblia y me gusta aconsejarte a la gente pero la Biblia dice claramente que el mundo se va a terminar y si nosotros no estamos preparados para ese fin automáticamente a nosotros nos, nos espera un castigo de, de Dios porque automáticamente Dios nos dio sus leyes entre todos conocen que son los diez mandamientos y si hablamos de diez mandamientos nadie nadie practica los diez mandamientos entonces para mí sí es un poquito de miedo porque cuando suena la trompeta yo le pido a mi Dios que mis oídos estén atentos a escuchar esa trompeta porque no todos van a escuchar porque ese es el fin, y ese es lo que yo tengo, un poquito de, de miedo o temor. ¿Tú crees que será en esta época cuando estás ahorita? ¿O será en después? ¿O, ¿O tú crees que eso ya es, es un... algo para cada uno? Eh, eh, no. puede, eh, puede ser para cada uno, pero, pero generalmente va a ser un momento para toda la humanidad en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, y ya. Creo que todo el mundo ha visto, ¿no? De que Dios habla en su, su palabra en, en el Nuevo Testamento, de que en los últimos años la ciencia se aumentará y la ciencia de hoy en día vemos cómo se ha avanzado. De la Biblia habla que se, se escuchará rumores de guerra y guerra ha habido hasta el día de hoy. Se ha escuchado que, que a, a, va a haber tsunami, tsunami ha habido. De la Biblia habla de que va a haber terremotos, terremoto ha habido. Lo que no, yo no decía que, que en mi país no pasaba. Pasó hace dos años exactamente Y lo que Dios dice, Dios cumple Y a mí me gustaría que toda la gente Se salve, pero lamentablemente su palabra dice que la nieve es poca Perdón, me equivoco Dios habla en su palabra y que el camino Angosto Oye hermano, y la última pregunta por ahora es ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? el momento más triste bueno he tenido varios momentos tristes no pero ¿y el que tú consideras como el, el que considero más triste de, de, bueno de, de, bueno a veces uno pasa momentos tristes el momento triste perdí a mi papá me dio mucha tristeza porque es feo a perder a un papá después perder mi mamá y de otra otra que estuve eh, también triste después estuve encerrado en la cárcel inocentemente con dos compañeros, dos compañeros más, amigos, aquí mismo de Montañita, inocentemente. Pero gracias a Dios, confiamos en Dios y pudimos salir en libertad. Qué bendición, hermano. Eh, te agradezco como loco por tu tiempo, tu energía, tu paciencia, hermano, con nosotros aquí. Gracias. Nos vemos, bro. ¿Algún último mensaje por ahora? Que Dios le bendiga a todo el mundo. Que su bendición y su paz reinen toda la humanidad. Qué belleza.